de cómo controlar los algoritmos que toman decisiones tiene solo tres soluciones subóptimas este, ninguna es este, ideal pues, eh, la primera solución posible este, son los mecanismos fútiles ¿mecanismos qué? Es, okay. revelación completa, ¿sí? alguien toma una decisión ente cualquiera toma una decisión este, respecto de mí yo tengo derecho a este, que se me explique detalladamente cómo se tomó esa decisión de modo tal que yo pueda reproducirla es decir, si yo calculo lo mismo me da el mismo resultado lo demás es libertad de, de comercio en todo caso protestaré por este, por los aspectos discriminatorios si lo hace el banco decir, no me prestó la plata por el, el, el, el fumo entonces tengo más riesgo de cáncer de pulmón en, en la política del banco en la plata del banco este, son las leyes del capital el asunto es cuando lo es el Estado el asunto es cuando lo el Estado pero tendremos mecanismos generales a partir de eso los mecanismos de protección. el segundo punto que deriva de este en realidad es permitir el patentamiento de los algoritmos que es un problema de distinto color sí, sí, pero sí, te este genera el, ¿Eh? este, el, el el intercambio social de la patente que es mucho menos nocivo que el intercambio social de los derechos de autor es este yo revelo públicamente mi este, invento o de descubrimiento a cambio de un periodo de protección pero te voy a público con lo cual no necesito pedirte el algoritmo, sino no, voy lo consulto en la base de patentes y lo puedo reproducir la tercera solución es la moratoria general así como tenemos una moratoria en biología para no hacer locación humana tenemos una moratoria en general de determinados aspectos de, de, de, de la vida social respecto a los humanos, no se pueden no tomar decisiones humanas. a nivel regulatorio lo que se está hablando y implementando en la cuestión de explicabilidad como requisito entonces ahí básicamente también depende de los ámbitos entonces por ejemplo son reglas respecto de si los estados en cualquiera de sus niveles eh, adquieren ciertos servicios de, de asistencia algorítmica que tienen que cumplir con ciertas eh, condiciones entonces por ejemplo que al menos una parte del sistema pueda ser eh, auditado no solo eso, sino que cuando se habla de sesgo, tenés dos tipos de sesgo. Tenés el sesgo en el momento de obtener el dato y el sesgo después, que es una propiedad de estadística, de matemática. Entonces, tenés que lidiar con los dos problemas por separado. Y ahí también lo que entra es cómo enseñamos los procesos de prueba. Es decir, vamos a incorporar no en Prometea. Ok, ¿qué forma va a tener y cómo va a ser la participación, no sé, sea, cívica, eh, académica, y demás para probar durante un semestre y medio si estamos de acuerdo con los resultados antes de que vayamos con el respecto a los datos, que eh, esto va para el otro lado, pero tiene que ver todo, tiene que ver con todo en esto, una propuesta que salió del gobierno de Inglaterra y que, y que estamos apoyando muy fuerte desde el sindicalismo, por ejemplo, hacer data trusts, o sea, bancos públicos de datos. Y esto se está tratando de negociar con Google, porque lo que se quiere lograr es que los datos no sean privados, que sean públicos, que estén en bancos públicos, resididos, no sé, en Naciones Unidas, o en o sea, pero que sean accesibles para toda la academia, para el mundo sindical, para las empresas también, que sigan innovando con los datos, pero que no sean propiedad de las empresas. Porque es buena idea hasta cierto punto. por qué digo hasta cierto punto? Es el problema que también presentan las estructuras públicas de datos sobre bien. En general, quienes están más en condiciones de usarlos y privatizar el resultado son este, las, las oligarquías técnicas. Bien. A mi ciudadano de a pie, este, la publicación de los datos detallados de, de lluvia este, medida por hectárea en toda la Pampa Húmeda, si existiera, se ha perdido. La Argentina tiene la serie meteorológica probablemente más larga del mundo occidental hasta 1970. Eh, eh, a medida que fueron creando ferrocarriles, se fueron creando estaciones meteorológicas. Este, entonces, yo, yo, yo experto el clima, este, los expertos en clima, globalmente, lo cita dicen igual: bueno, la serie de Argentina, la verdad es que la 70 se corta porque se terminaron los este, digo, Si tuviera todos esos datos, los pudieran hacer a nivel estadístico. A mí no me serviría el término de ciudadano de aquí, pero le sirven enormemente a Bayer Monsanto. Datos que fueron construidos con la guita de mi bolsillo y que son de privatizados porque permiten extraer diferencias útiles. Entonces también hay que ser cuidadosos con los datos públicos. Son una transferencia inversa de recursos públicos al sector privado. Se habla, para empezar, en términos de algo que probablemente la de las personas de acá ya saben, pero es que los trabajos no se reemplazan a nivel trabajador, sino que lo que se reemplazan son tareas. E incluso en ese caso, eh, en, por ejemplo en Estados Unidos, para el 2017 el cálculo era que en X cantidad de años, el 60% de los trabajos van a tener hasta un, un tercio de sus tareas automatizadas. Eso no significa que se va a reemplazar el trabajador, sino que básicamente se va a explotar más que en otras tareas y las que sean más eh, mecánicas van a ser reemplazadas. Y lo que, lo que sí está avanzando hoy mismo es esto: los, los sistemas que son viejos, o sea, cualquiera de haya trabajado en IBM en los últimos 15 años sabe que el, las, los, las terminales IBM controlan que usted trabajando y demás. Entonces, los criterios con los que se despide a las personas o con los que se eh, acepta a un nuevo trabajador o se lo sugiere como no sé, que se retire y demás, esas son decisiones asistidas automáticamente que tienen impacto en lo inmediato mucho mayor que que venga un robot y reemplace al taxista y no sé qué. o sea, no, no es un peligro hoy los autos que se manejan solos y para que el taxista se quede sin trabajo es mucho más viejo, no sé, los trucos de psicología del comportamiento que usa Uber para que sus conductores estén 16 horas manejando, eso es, es, es eh, nosotros desde, desde el sindicalismo global ya hace mucho tiempo que salimos a desmentir lo que decían desde el desde el World Economic Forum y el Foro de Davos que era que todos nos íbamos a quedar sin empleo bueno, ya hace sí. mucho rato el Cinturón Global dijo, miren, esto es hacer un juego y a ellos que lo inventaron okay. en términos, directamente inventaron, ¿sí? ellos, inventaron ellos y un poco la idea era presionar, diciendo, miren que te vas a quedar sin empleo, entonces vas a aceptar las condiciones a la baja, sí. porque mejor claro. tener condiciones a la baja sí, no que no sin empleo. Y sí. nosotros salimos con los tacones de puta, decir, no señores, nosotros queremos discutir trabajo decente para todos. A mí no me vengas con este brazo, porque en China la CUR es la beca de la inteligencia artificial y que genera 40 millones de puestos de trabajo al año. Entonces no es verdad. El problema es ¿en qué condiciones generan sí. esos puestos, digamos. Como decís vos, la sobreexplotación, la sobrevigilancia, la sobre, -vigilancia, la sobre ya sabemos, tercializado, trabajos de plataforma, bueno, yo hablé varias veces con Roger, Roger, Roger Rojas, que si están en el tema lo habrán escuchado en los medios de comunicación hablando, es un genio, el es un genio, es un venezolano, que vivía acá en Argentina, que es abogado, y llegó, flojo de papeles, qué sé yo, no sé qué, tenía que rendir los exámenes para poder validar su título en Argentina, se puso, no conseguía trabajo, se puso a trabajar en RAM o sea, un app se bajó la app y empezó a laburar repartiendo comida por el microcentro en una bicicleta Claro, lo que no tuvo en cuenta Rappi es que el primer abogado Entonces leyó todos los términos y condiciones <risa> El único que claro, el único, único <risa> el único que lo leyó Entonces, este, ¿qué pasó? Rappi es una empresa que vos te tenés que comprar el uniforme de Rappi Tenés que comprar tu bicicleta, te haces cargo de tus accidentes de trabajo y vos te bajas, o sea, la, sí, te, te conectas aplicar. y el algoritmo te empieza a tirar, te empieza a tirar eh, eh, ofertas laborales de acuerdo a la zona donde estás, o ofrece el GPS. Si vos rechazás a la tanta cantidad de rechazos, la plataforma te desvincula, o sea, te echa. Sí, sí. Sí. Primero te meten en el freezer tres días, y vos no recibís ningún pedido durante tres días, ¿Sí? para que lo reflexiones <risa> de la tecnología <risa> de tu casa. Y <risa> Es muy disciplinadora sí, la aplicación. Entonces, eh, lo que no tuvo en cuenta, que esto es muy, es muy cómico, porque Globo no tuvo un paro. Globo funciona igual. Globo no tuvo un paro. Rappi sí. Pero yo ya tampoco. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Rappi está muy mal hecho. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de Rappi? Logra que los trabajadores se encuentren en el camino. El algoritmo de Globo ha logrado que los trabajadores nunca se vean. entonces no se conocen, no se ven las caras la la sí. la sí, sí. Sí, pero pero Rappi se empezaron a encontrar y se empezaron a armar grupos de whatsapp que los armó Roger entonces Roger fue el que lideró el paro diciendo nos vamos todos a la plaza, nos sentamos ahí, por eso sale la foto pero la foto sale porque Roger empieza a armar un grupo de whatsapp con más de 200 trabajadores de Rappi porque se encontraban en las calles Globo y el ya nunca tuvo un paro por ese motivo porque los pies no se conocen.